Hola a todos familia, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Un nuevo vídeo de información Será una, una nueva teoría que ha causado polémicas Y que ya sabemos además...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 la mejor comunidad de Fortnite ahora mismo es la Neox Army. Así que comentar en los comentarios, Neox Army, si eres de la familia. No os entretengo más y pasamos con el video que os va a encantar. Así que la teoría empieza ya. Empezaremos recordando desde el principio. El capítulo 2 ahora es el que estamos jugando en Fortnite. Recordemos que el capítulo 1 de Fortnite... Terminó con el agujero negro. Entonces... El final de la temporada X... Marcó... El final del capítulo 1 de Fortnite. Por eso mismo hay quien piensa que por lógica... Esta vez pasará exactamente... O debería pasar lo mismo. Que debería ser... Un capítulo 2 con 10 temporadas, ¿verdad? Estoy seguro de que la mayoría pensáis que sí. Los hay que piensan que sí... Y los hay que piensan que no, pero hay mucha gente que está afirmando que el final del capítulo 2 será esta misma temporada 4 en Fortnite. ¿Y eso por qué? No hace falta ser muy listos tampoco para saber que las temporadas del capítulo 2 de Fortnite están siendo, aparte, muchísimo más largas que las anteriores temporadas pasadas en el capítulo 1 de Fortnite. Por lo que si esperamos a la temporada 10... ...del capítulo 2 de Fortnite... ...para cambiar al capítulo 3... Eh, ...sería una locura de tiempo... ...máximo tendremos... ...del capítulo 2... ...unas 5 o 6 temporadas... ...a no ser que esta sea la última... ...10 temporadas sería... ...una locura... ...entonces... ...ahora... ...llega lo más importante... ...creemos que podría estar sucediendo... ...algo parecido con el evento de Galactus... Pensamos que Galactus está a punto de llegar a nuestra isla de Fortnite. Pensar que realmente Galactus es prácticamente invencible. Galactus puede avanzar y retroceder en el tiempo. Puede teletransportarse. Puede controlar cualquier energía. Puede hacer disparar o matar a quien quiera. Es el devorador de planetas. Porque literalmente se los come. Es prácticamente invencible, al menos en la historia de Marvel. Hay quien piensa que Tony Stark está tratando de averiguar realmente el funcionamiento del bus del Battle Royale. algo realmente muy astuto por su parte, para lograr usarlo en la batalla o como escapatoria para salvar a todos los integrantes de la isla. Entonces, quizás... Está modificando los propulsores del bus y modificando las piezas para poderlo hacer. Tony Stark está modificando los dibujos de su pizarra cada dos semanas. Y eso lo hemos visto con nuestros propios ojos. Al principio podíamos ver los dibujos y los cálculos necesarios para traer Stark Industries al juego. Así lo logró con las balizas en el mapa. Ahora su plan tiene que ver con el bus del Battle Royale y además... La semana que viene veremos un nuevo cambio en la pizarra, donde veremos cuál es el siguiente paso de Tony Stark. Chicos, es así y así será. Espero que os haya encantado el video. Si no forman parte todavía, no sé a qué esperan a suscribirse. Deja tu poderosísimo like, que eso apoya muchísimo este tipo de contenido. Si llegaste hasta el final del video, comenta en los comentarios, hashtag NeoxArmy, para saberlo. Nos vemos en el siguiente vídeo, cracks.